Bueno, pues mira, aquí más o menos es donde donde te recomendé uh -huh. Entonces, digamos que sí, esta sí. sería la casa Sí, esta es la casa, la de allá es donde yo trabajo uh -huh. Vaya, mira, ahí que te iba a decir, y aproximadamente cuántas personas son por todas? Quiero ver, son... bueno, yo solo dos he visto allí ¿No son tres? No, no, solo dos, no sé si son tres Yo como solo veo salir al, al hombre y, el, y a la mujer Ah, bueno, bueno, ajá. Y pero bueno, la casa no se ve muy grande, no creo que haya mucho oficio, ¿verdad? Pero el lo importante es que oficio casi no se ve que haya. Pero mira, más o menos con ¿cuánto? Más o menos cremos. Mira, fíjate que... Bueno, ¿Cuánto yo, te paga vos? Yo le pregunté, porque yo hablé con con el, con el que les hace todo allí, el que les anda cortando la grama el y todo el dinero, ah, dinero, ajá. Uh -huh. Yo hablé con él y me dijo que estaban en unos 250, 300 al mes al mes sí, pero eso es o sea, todo, hacer todo el oficio de la casa, almuerzo, desayuno, cena. Eh, cena ya irte como a las 8 entonces no sé si está bien el pago allí yo siento que está mal porque a mí me dan 300 allá y desde las 7 de la mañana a las 4 de la tarde Ah, bueno, pero allá se ve más grande la casa, si ¿so Sí, sí? sí, eso sí, es más está oficio, más grande, ¿verdad? Sí, está más grande la no, casa, no. y eso que me han ido aumentando por el tiempo que he estado con ellos ahí. Bueno, eso sí, tienes razón, el buen trabajador hay que pagarle bien para que no se le vaya. Sí, es Bueno, sí. Yo voy a experimentar, y pues si ni, no se puede, pues ni más. Pero ojalá que sí, porque vos sabes que estás tan hijo Sí, a otra anda, otra, anda ve y, y uh -huh. platicas con ellos a ver qué te dicen y pones algo de... O sea, si, si, si te, tienes que salir en noche, decirle que vas a salir pues, en porque, en porque imagínate que aquí... Es en la calle, Pues sí, sé. para que te vayas Junto conmigo. Ah, bueno, si no lo que puedo hacer es decirles que les hago la cena y que solo la caliente también. Uh -huh. Vaya, pues gracias. Ah, pues. Nos vemos. Vaya. que te vaya bien. A, a bueno? vos, también. Ay, pues mira, me vino la muchacha que yo contraté, que por ahí me dijeron y hablé ¿Cómo? con ella y no ha venido. No ah, has... entonces sí lo hiciste. Sí, pues, para que se mantenga aquí un poco y descansé vos. ¿Sí? Pero seguro que es una persona de confianza, que... Ah, según si me dijeron, la sí. Yo no conozco, yo le di lo que es, dale trabajo. Pues sí, pero si le hubiera interesado el trabajo ya hubiera venido. No. Uno pero cuando esté interesado en un trabajo, ver. pues tiene que madrugar y llegar. Pues. Tal bueno. vez será, quizás solo va a venir a la entrevista, a ver cómo... conocer. Sí, pues yo digo. Y ya ¿Qué? puede empezar otro día hoy, no dice lo que se quede trabajando después. Yo así quería que mejor se quedara trabajando porque la verdad... Ver. Buenas. Buenas, pase, pase adelante. adelante. Con permiso. Ya estamos aquí, dijo, pase. Eh, buenos días, este, ay, disculpen la, la, la demora, ¿verdad? Perfimirse siente para acá, que, ¿te siente ahí? Como mi casa es bastante, siente este, lejito. No. Siéntese, siéntese, siéntese. siéntese, sí. después pues no sí, me dieron bien la dirección, me, me, tuvo que encaminar a alguien, ¿verdad? Con permiso. Propio. Ajá. Uh -huh. Me tuvo que encaminar a alguien y este y pues mi casa está bastante lejito de acá. Mm -hmm. Por eso me agarro un poquito en la tarde y disculpen la demora. No, y... no, no, no no se preocupe. ¿Usted es la del trabajo entonces? Sí, fíjese que a mí me dijeron de que este que, que solamente usted y él necesitaban una muchacha. Sí, sí. sí. ¿Y ya estaba dispuesta a trabajar? Eh, yo digo que ¿Se sí. ¿Se va a quedar un solo? Sí, ya con muchas ganas, fíjese de trabajar. Madre vez, justamente cómo hacer todo. Vaya, ahorita le voy a explicar. Primer punto, me gustaría que trajeran una más larga. Ay, que con eso sí le voy a quedar y un poquito más. Y también mal. que se trajeran una gabachas de su casa, pues, para que empiece a trabajar. Pues es Porque gabache, esas cosas sí. no tengo. Pero no das de las que hay ahí. Todas las me. ¿A poco no te van a servir? No. Bueno, pero si usted quiere lo puedo hacer mañana porque para ir a mi casa y regresar pues ya vendría ya tarde. No, no hay ningún problema, o sea, sí puede trabajar y desde pues, ahí cuando vaya pero a Pero sí, casa. por favor, un poquito más largo porque... Bueno, voy a hacer el intento a ver si mi mamá tiene algo por ahí, ¿verdad? Porque, este, sí, yo no, no uso muy largo, fíjense, yo le soy sincera. Pero pues con eso no va a tener problema porque yo siento que pues yo vengo a trabajar, no, no va a hacer nada más. ¿Va? Ajá. Uh -huh eso espero, uh -huh. mire otra cosa que yo, pues yo me fijo en todo lo que hacen en las cosas del hogar verdad, yo me fijo, uh -huh. veo si hay polvo o no hay polvo así que yo quiero ver que usted haga las cosas bien bueno, que me limpie la visto, bien el se estante, que me limpie hacer. bien la cocina, eh, la revisión siempre manténgamela limpia eh, que se fije si hay cosas de comer o no hay, Que eh, me haga saber luego bueno y otra cosita que yo le quería preguntar es una duda verdad, fíjense que me estaban diciendo que el horario de ustedes es hasta las 8, pero dice que como yo vivo un poquito noche, no sé si habría problema que yo le haga la cena y se la deje usted para que la caliente y irme yo tipo 5. Um, Eso lo vamos a hablar más tarde. Es que sí, fíjense, porque yo vivo un poquito lejos, pero si usted dice que lo Eso de la, la hora pasar, no hay problema, yo la puedo llevar no como vas a entonces bien? hay que darle que no se vaya no se preocupe yo vivo bastante lejos y mi casa es bastante metido entonces no se puede dañar el no, carro, no vaya temprano. entonces vamos a practicar con él a ver si se puede ir temprano usted vaya y entonces que le empiezo a hacer ahorita le lavo los trastes para empezar uh, no le voy a enseñar a ver dónde no, me bien, va señora. a empezar a barrer vaya Pase. está bien con permiso esta muchacha no me cae mal, está bien y sí, sí, comanes para que te acompañes con ella o para que te trabajes. ¿Qué pasó? Ay, ¿Te vaya. vino la sirvienta? Sí, yo estaba de gritar para que viniera. Es que, es que estaba lavando el maíz. Ay, sí, pero me vino. Pero bien, ay. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Casi desnuda. Ah, ¿Y, eso? y Toño diciéndole que él iba a ir a dejar a la casa, que Ajá. él iba a ir a, a, a, a traerle. A ¿Cuántos dejarle? años tiene? ¿Cuántos años tiene? Lo más que tiene quizás como unos 24. Ah, años. Ah, no, mamita, ¿qué me hace? Que hay gato encerrado. Sí. Uh -huh. Ah, como que me ¿Cómo, quita mi nombre. Así? Ay, mamita. Imagínate cómo va a venir una sirviente a trabajar a tu casa en el Juan de vestuario. Uno, dos. ¿Cómo que toño no la vaya a dejar? Y ya va a salir tarde. Acordate que vos la dejas salir como a las 8 de la noche. Ah, no. Tiene 24 años. Ah. Colágeno, colágeno, a mí me hace gato encerrado Si no te pones a viva, ah, a que te dejan sin casa y sin dinero y estás sin marido Si es que yo lo permito Ah, pues ni modo, Ponete a la viva porque te van a dejar Así que, bueno pues, ¡Ja! la cerquita porque, ay Dios, ya te quedaste sin marido, amigo Voy a ir a ver. Voy, voy a más Andá, anda pues, que la van ahí Yo había dejado mi cartera sí, ahí se la puse este, ya casi termino acá, fíjese, ya este, ya la cocina, ya se la limpié, la refrié se la limpié. Pero mire, había las cosas, porque ahí todo eso ahí llena de polvo. Es, fíjense que como. Debería de lavar esa esa toallita y después echarle algo para que. Uh, eh, porque sí. a mí me, como le dije, a mí me gustan las cosas bien hechas. Fíjense que eso iba, pero lo que pasa es que como le iba a pasar primero la primera capa y luego le iba a echar algo para que no hubiera moscas. Mm. Uh -huh. Vaya, pues. Y este, y la que ya está limpiecita, miren, está bien limpiecita, le puse todos los mengujitos así. Va. Uh -huh. No está bien limpia, pero bien mi modo. Mire, sí. más prácticamente, lo que yo le voy a decir es que usted me limpie bien las cosas. Y me lave bien los trastos, bueno, a mí no me gustan los trastos con Chiquillo. Siempre se les echa dos bolsas de lejía. rinto y el jamón espumoso. Pero le iba a decir que ahorita no tiene lejía, que si usted quiere yo puedo ir a la tienda a comprársela, porque si lejía no le No, No, te es que voy a perder el tiempo. Pero y entonces, ¿Qué ¿cómo pasa, le hecho lejilla? Que no es, pues. No, pues si ella está haciendo bien su trabajo, ¿cuál es el problema? Tiene no. bien asiático. ¿Sabes que mejor de vaya más? a arreglar las camas? Vaya a sacudir todo eso adentro. Vaya, siempre lo van a la y no déjela ahí. Vaya, Hace las cosas bien. Y, este y vos, molesta, vos, mira, mira ya está vos así. no te metas en esto Porque vos no tenés, aquí, vos no tenés nada que, o te gusta él, te cae bien él Por eso la bueno, defendes Yo solo vengo a, no la vengo a defender, si ella está haciendo bien su trabajo, cuál pues, es el mirá, problema Mira, mira, si las cosas estuvieran bien limpias, no hubieran mojas ¿ah? No hubiera polvillo Pero las cosas, si no si la las cosas la, están bien Si no la dejaste limpia, ella le estaba, si ella estaba atrasa, mira bien, así te tiene la red, le ah. tiene bien ordenado Pues sí, mirá, para va, vos va, todo mira. está bien o no sabes ni qué es estar bien o no sabes nada de eso ¿Sabes qué? Mira a ver qué es lo que está haciendo adentro Bueno, mira ver sí, Te la oigo bien ¿sí? ¿Y entonces por qué? ¿Querías servirle? ¿Por qué no me voy a hacer las cosas tú? ¿Le pagamos y ella que se vaya y ya nada ha pasado? Es que te dije una entonces, no señora que, Si no, no te estés amarcando la vida Paguémosle y que se vaya Y si no, dejarla que queda su trabajo De verdad como no se puede Quizás te cae bien, ¿verdad? ¿Ya terminó? ¿Y eso que está andando solo tocando? ¿Ya no veo la cama? Es que, fíjese que le iba a decir de que si quiere que se la separe o se la dejo así unidas. No, así déjela. O, pero lo que pasa es que como para... No sé si habría problema que para ordenarle la otra me tengo que subir a esta cama, ¿verdad? Para ponerle las cositas bien ordenadas. Mire, le voy a decir algo, quiero que usted haga bien las cosas. Otra cosa, que no quiero que usted se le ande acercando mucho a mi marido. Para darle la comida, usted hace la comida, yo se la doy a mi marido. Oye. Este, mire, yo le voy a decir algo. Otra. Señora o patrona, discúlpenme, pero este... Estoy hablando yo. Hable. Ah, Permítanme. Uh -huh. Una que a mí no me gusta que anden solo de coquetas con mi marido. Porque la muchacha como usted, yo conozco varias. No, disculpe, pero que no pero, es nada fácil. Pero ahí si usted con no, como usted. usted ahí se fija que yo a él me le acerco. Yo le dije, bueno, dije, eso fue todo. Pero mire, yo voy a andar pendiente. Yo voy a andar pendiente de todo lo que usted hace. Espero que usted dure bastante y haga bien sus cosas. Pues mire. Porque si usted hace bien su trabajo, mi modo se va a quedar trabajando. Pues mire, yo le guardo pero si no lo hace bien, también... Se me va a ir. Yo le guardo respeto tanto a usted como a él, ¿va? pero si no le gusta mi trabajo... Y las cosas las va a hacer como yo diga, porque lo, si mi marido le dice algo, usted no tiene que hacerle caso a él, sino que a mí. Oye. Sí, yo trato porque ¿Va? yo sé que... de arreglar? Sí, sí, ya le voy a terminar. Y una preguntita, ¿Ajá? este, ¿va a querer que la vea ahora? No, Ayer, yo le aviso, ¿para cuándo? Ah, veo que ella anda arreglando las pero no le ha quedado muy bien ese trabajo, niña Ah, este, le iba a decir que fíjese que como lo que pasa es que este Esta cobija como que le queda grande esa cama, si quieres la puedo cambiar Porque si le queda algo grandecita y cuando usted, digamos Eso hay es ya... déjelo, usted tiene que tratar de arreglar bien las cosas Pero yo veo que ha quedado bien, este, yo siento que ya quedó todo ordenadito miren las almohadas ya les cambié sobre funda y todo No, no, no, eso no está bien, trate de arreglarla mejor Oye, Por bueno Voy a por ver, favor, no puede hacerla. Porque para eso lo estamos pagando. Bueno, le estoy pagando. Sí, sí, ya. Apúrese. Ahorita voy. Qué vida, ¿verdad? Qué vida. Mira, te quería decir algo. A esa muchacha le falta todavía por. No ha terminado de hacer el oficio. Por aprender. No, las cosas no las hace bien. ¿Estás segura vos? Pues sí. Ay no, mira cómo tiene la. No, y para colmo me dice, la cobija le queda muy grande a la cama. Y para que las compras grandes, pues. Es que está cabal. Ella es la que no sabe ordenar las cosas. Ella no sabe ni nada no, la de puso, eso. La debe haber puesto cruzada. A lo mejor. Como que así tuviera los ojos ella. No, que de verdad. Yo no sé por qué la contrataste. De... Es que bueno, yo te dije contratar a una de experiencia. Y si una niña acaba saber, de nacer. ¿Y yo cómo voy a saber que tiene dice experiencia? Que, dice que tiene no, 24 quién? años, pero tiene 24 años y entrar en la calle. Porque esa niña no sabe hacer oficio. Bueno, no sabe lavar que no sabe nada. Es la que tenía la doña. Pero aquella. si tú supieras trabajar bien, durar los trabajos. Sí, dura. Ella me dijo de que ya no iba a trabajar porque ya no le iban a pagar. Porque la hija se iba a venir de Estados Unidos. Entonces la Va, Mejor todavía. No, Ay, qué desgracia la tuya. Por algo la andan bueno, recorrido por ¿qué? algo. Yo quisiera ¿qué? saber qué es. Entonces qué qué? Entonces le pagamos y que se vaya. Ni modo. Vas, vas a regalar, le vas a regalar el no, dinero. No, no importa, pero Pero tú si vas le a hacer el oficio, regalar, está bien, no hay problema. Tú vas a hacer el oficio. Yo lo hago, y no porque yo hago bien las cosas. Andale con ella, anda dale lo que le vas a dar y que se largue, que no la quiero ver ahí. Escuste que tú me estás qué? diciendo que le dé lo que le quiera dar y que no, no, después no, no. no vaya es a estar yendo es nada. Que es. Voy a, ir a hablar con ella entonces, no te vayas a repetir después. Sí. Ay, discúlpeme que no lo había visto, casi le he hecho ahí el polvo en los no, pies. No, no, no, no se preocupe, está bien. Está vendiendo el trabajo. Sí, hay que... Mi mujer dice que no hace bien las cosas, o sea, que para ella no sirve lo que usted hace. Ay, es que para mí sí, verdad, porque pues, usted sabe de que él hace bien todo y no sé qué es lo que no le parece. Ah, no, este ya se tardó. Bien, me dijo mi vecina. Algo han de estar hablando que se van a ver quizás después. Ah, o seguramente le, hasta a ver qué cosas le habrá ofrecido. Oiga, ver Este, eh, no, Como fíjate. que ya te tardaste, pues. Tanto tiempo que llevas aquí para decirle lo que le vas a decir. Decirle que se vaya para afuera, ya platicamos y ya. Este, venga, muchachos. Es que no te quedaste allá platicando. Me mandaste de allá y hoy vení vos a interrumpir los chicos. Este, sí, Qué es tuyo. Solo para ir a, a decir ese montón de cosas. Este, ¿Te tardaste me... tanto? Sentate. Me siento en medio de los dos. Oh. Siéntese. Pero qué es lo, lo urgente que hasta dejé de hacer mis cosas. Mire, lo primero es lo primero. Su trabajo ya, yo creo que ya terminó. ¿No lo dijiste, va. Aquí él dice que le va a reconocer algo, tampoco el exceso. No, le voy a pagar su mes completo, porque yo la contraté para un mes. Tú no... ¿Cómo le vas a pagar el mes? ¿Estás loco? No, yo no. ¿Cómo le vas a pagar el mes? Si estuviera Eso? loco, no le pagara. Como una persona lenta, le voy a pagar, le voy a reconocer... Le vas su a pagar trabajo. el día. No le vas a pagar el mes. No, no se preocupe, este, fíjese que si usted quiere el día yo le acepto, o incluso horas porque no fue ni el día entero que le hice. No, no, no, pero el y mes pues, no, y el mes eso sí que no. Y pues ahí disculpen que... yo que, este, que no, tal vez no hice bien el trabajo. Ah, no, no, es que no lo he hecho bien, mejor si ya estuvo. Pero y mi pago ¿qué voy a hacer yo? Oh, ¿Qué estás haciendo estás? aquí? Pues aquí vivo. ¿Aquí viví Sí, lo que pasa es que había salido a... Ah, porque ah, estás mira, ¿Por qué coinciden? el trabajo? ¿Ves que lo que pasa es que ya vengo a almorzar, mamá? Mira la hora que es. Y... Mamá, ella es tu mamá. Pues sí, mi mamá, mi papá. Ah, sí, somos Bueno, acá? yo creo que usted ya está despedida. Puede no irse, no se conocen. Ah, sí, cierto. Sí. Sí. Sí. A lo que platiquen. Sí me están despidiendo, ¿Cómo? No, no, pero ¿sabes, ¿sabes qué? Tía. Otro día vamos a platicar porque ella me despidió. Pero, no, no, no, no, no, cuál no, cuál no, no, no, se preocupe, este. no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, yo le, ah, pues, yo le digo, trabajado unas horas? Vale, que no se quede aquí, no, pues sí, ella pues teníamos planes de salir. ¿Cómo pero... se va a quedar y le voy a pagar un trabajo que ella no puede hacer? Que no, ha no, lo que pasa es que no es necesario que trabaje aquí, ella puede estar aquí, no es ningún problema. No, ¿cómo vas a creer que me va a quedar aquí? Con tu no, mamá? No, dio parte. No, es que yo. Si porque... no pueden hacer las cosas bien. ¿Y, tu mamá ¿Y para qué no quiero nos otra nos boca tiene, más que coma aquí? Entonces, mejor Tranquila, yo me no, sí, no, igual yo quería preguntarte que qué habías pensado ah, sí. con lo que te ah ¿Cómo había dicho? trabajas con el teléfono? Ah, es que lo y que pasa es plata. que, fíjate que pensándolo bien, a mí me cae bien y todo, ¿verdad? Pero ya conociendo a tu mami, como que me desanima ah, no, pero la, es que cosa, la cosa. No, con ella. no, pero yo supongo que vos me traerías Va. aquí a tu casa. A mí no vas a comprar gas y te vas a ir. No, si yo le puedo dar para que hagan una casa al cipote. Dejalo que haga feliz. Su vida. No, pero es que nosotros solo sí. haríamos. Él me dijo que yo quería que él quería que yo fuera la novia. ¿verdad? Pues sí, pero ahorita conocernos, pues nada más. Ajá. ajá Dejémonos que platiquen, veniste. Vamos a platicar con en ella. entonces, adelante. Conózcanse. Pero no puede dedicarse. platique ahí con ella. Veniste, vos. Mamá, pero ¿y qué te pasa? Si es que te ha hecho de malo, pues? No, bien las cosas. Y además, ah, ¿cómo te vas a quedar con una empleada? ¿Con una empleada? Algo. No, ya no es empleada. No dice si que ya la despediza, pues. ¿Sí? vale entonces ahora es mi novia, no, bueno, a menos que ella quiera, pues. Bueno, sí quiero, pero sí. lo que pasa es que este... Ah, bueno, ahora ya es tu nuera No, la verdad que ay ¡Ve qué diablos hace, pues! Ah, pero vale. yo no la quiero aquí bueno, no sé qué le pasa, pero no le hagas caso. Lo bueno es de que igual si quieres pues, puedes estar viniendo más seguido, digo, aquí la casa es... No, pero fíjate que pensándolo bien, sí podemos ser novios y todo eso, ¿verdad? Y pues, ni modo... Ya me echaron del trabajo, pero voy a buscar otro, no te preocupes, pero este, si sí, a tu casa no vendría, Ajá. fuera conveniente que fuera vos a la mía mejor. Ah, yo la tuyo. Aunque vos sabes que mi casa es humilde y todo eso, pero pues en mi casa son bien... Y además hasta podemos arreglar esa casa y, y ver si a futuro se vive ahí. Y vos tal. sabes que mi casa, este, es bien recibido, no nadie te va a dar... No, tratando, sí, claro, ¿no? yo sé que tu familia es bien tranquila. Y disculpa, tú veces, madre, ¿verdad? No, no te preocupes, uno entiende que cuando uno pues, es nuevo y, y pues tal vez, mira, yo puedo hacer las cosas, pero tal vez tu mami no le gusta como yo las hago. Tal vez ella está acostumbrada diferente. Pero bueno, si querés, vamos a, a, allá a mi casa y te invito a comer. Yo eso te iba a decir, pero yo te invito a otro lado, no sé, que fuéramos a comer a otro lado. No, pero mejor a mi casa. A porque siempre sí, que okay. voy a hablar con mi mami que me despidieron. Ah, no bueno, está bien, no uh hay -huh. problema. Vamos, te Ya voy a venir. Hola, mamá. Hola. A veces es mejor hacer las cosas a uno y no pagar para que las hagan. ¿no? Ah, no, pues es que para que a uno les haga bien las cosas, tiene que hacer uno mismo. Cabal. No, pues sí, eso sí tiene razón. No, lo bueno es que. Mira, vamos yo a... sé que algo te querer, por vos venís aquí, vos nunca ah, platicás no, conmigo. ¿Qué crees que voy a querer? No sé. ¿Qué es lo que vas seré? a querer? El teléfono te estaba de sonar allá. ¿no? Ay, déjalo, que suene. Por fin no tengo nada importante yo creo que te va a tocar acostumbrarte, pues. ¿A ¿Acostumbrarme a qué? Ah, pues a ver a alguien más aquí en la casa. Otra vez, con lo mismo. Ah, mamá, pero es que yo tengo tengo derecho a, pues, a conseguir una a mi novia, pues, y, y pues que la conozcas vos. Bueno, que por fin ya la conozcas. Mira, ya sos mayor de edad, ya sabes qué es lo que haces y qué es lo que querés. Ah, no, es que ahorita acompañarme no quiero. Yo quiero tener una novia para conocer. Por eso, dejar. pero si tenés novia o lo que quieras tener, tenerlo, pero no la traigas aquí. Y, pero, ¿y por Me qué? estresa. Mamá, te, te va a tocar acostumbrarte, te guste o no, porque yo... Ni tampoco le voy a estar cocinando a nadie. Ah, no, no, no, Ni tampoco a cuando la traigas me vas a decir, Mira, mamá, yo quiero que le hagan un guisadito así esa. No. Eso sí que no. Ni fresquitos ni nada. A lo carajo todo eso. Ay, decimos vos cómo lo hiciste co co con mi abuela. Vos? Eso era el tiempo de antes. Ah, no, pues. Ahora, no. no. Yo no quiero a esa mujercita aquí. En la vida le pasa lo mismo a uno que a uno. Pero no la quiero aquí, que no entiendes. Te vas a tener que acostumbrar, yo ya te dije, mamá, porque yo ya estoy agradecido. Traela donde todavía. vos quieras pero menos que me digas que yo le voy a hacer hartazón ah, ni no. franco ni nada, nada cómo le haces, mamá, pero yo lo ¿Y sabes qué? Deberías mejor irte al trabajo, porque estoy, ahorita estoy hasta aquí, A ah, no Yo, yo voy a trabajar y de un solo la traigo. Es más, hasta la ropa la voy a traer de un solo.